Buenas a todos, bienvenidos chicos a un nuevo video y es que hoy es súper especial, súper importante Porque es que hoy se cumple uno de los videos que más me han pedido porque sí que me lo han pedido en muchos comentarios Chicos el día de hoy tenemos un video súper mega genial, espectacular, así asombroso Y es que hoy vamos a tener uno de los videos que más me han pedido El video es nada más y nada menos de cómo hacer tus propias cartas de Bakugan, el Planet y poder jugar con ellas Antes de todo recuerden seguirme en Instagram, Facebook, Twitter y también recuerden ir a Drografi Un canal muy genial de animaciones que estoy seguro que les va a encantar Así que sin más comencemos Let's Bien, antes de comenzar con el tutorial y demostrar todo lo que tenemos que hacer, que no es mucho de hecho, tengo que mostrarles, enseñarles primero de qué estamos hablando aquí. Para empezar, no estamos creando cartas de Bakuan, es decir, no es como que yo cree mis propias cartas ajenas al juego. Me refiero, a lo que vamos a hacer es copiar las cartas que ya están en el juego para poder usarlas. Esto que vamos a hacer se conoce en el mundo del TSG o de los juegos de cartas como proxies. Probablemente mucha gente que está familiarizada con los TSG sabe que son los proxys, sabe para qué sirven, saben cómo funcionan, pero para que los que no, entonces se los voy a explicar En un TCG normalmente estás en Un constante cambio de mazos, es decir Puedes estar usando un mazo hoy, pero a partir de Unas batallas dices, no, voy a cambiar Esta carta por aquella otra, ya que me puede Funcionar un poco mejor para prever Posibles problemas como los que, no sé, me pasaron En esta ocasión, la cuestión con esto es que No siempre se tienen todas las cartas A la mano, y en ocasiones las cartas Que necesitamos, pueden llegar a ser muy raras de conseguir O muy caras, en el sentido de que Si las vamos a comprar, tenemos que estar seguros De que las tenemos que conseguir, porque si no pues es como gastar tu plata en algo que tal vez luego ni necesites. Los proxys te ayudan a probar mazos, a mirar cómo funcionan ciertas cartas en el juego y cuando ves que sí funcionan, pues entonces ahí sí consigues las cartas que necesitas. Una advertencia, y es que esto que vamos a hacer en Bakugan, no lo había visto antes, o sea, sí lo había visto antes en algunas batallas que he visto por ahí, sí he visto que gente que usa proxys, pero no estoy seguro, no sé, no, no ha salido oficialmente cuántos proxys se pueden usar en torneos. Así que por lo, por lo de ahora, limítense a la cantidad que su contrincante decida. Ahora, muchos estarán diciendo... Esto es injusto, porque entonces yo que sí tengo mis cartas y no sé qué. No, no es injusto, porque lo como yo ya estaba diciendo, no es crear cartas. No es que yo llegue una carta que valga cero de energía y tenga nueve poder B. No, no se basa, no se... No se basan, no nos basamos en eso Nos basamos en cartas que ya existan A partir de esas cartas creamos las nuevas cartas Y estas nuevas cartas son las que se juegan De tal forma que luego solo te que buscar esta carta En vez de tener que comprar muchos sobres para ver si te sale Este video se ha ido en dos partes La primera parte se basa en un proxy Que es muy sencillo, muy simple Es meramente para probar carta y el segundo es para la gente que quiera tener una carta un, un poco más real, por decirlo así. Entonces bueno, sin más, eh, vamos con las manualidades. Bien chicos, ya estamos aquí, entonces vamos a poner una carta como para que todo se ponga de con normalidad. Tenemos aquí nuestro hermosísimo Midnight Percival. Como no, también tenemos aquí a nuestro hermosísimo Holcourt. Bien, antes de empezar con esto, quiero mostrarles cuatro posibles resultados a lo que pues podemos conseguir, ¿no? Entonces, tengo aquí cuatro posibles opciones para ustedes de cómo podrían ser pues los, las cartas, ¿no? Como podemos ver, hay este nivel que es como la más demorada de hacer, pero pues también están estos tres, ¿no? A pesar de cómo se vean funcionan exactamente igual y la función que tienen es la misma. Entonces, lo que voy a hacer es que primero voy a mostrarles cómo hacer este tipo de cartas y luego cómo hacer esta, porque como pueden ver esta es más demorada de hacer, ¿no? Entonces empezamos. Algo que hay que tener en cuenta a la hora de hacer estas cartas, y no solamente con Bakugan, sino en cualquier TCG en general, es que hay que tener en cuenta cuáles son las partes fundamentales de la carta y cuáles no. Normalmente las partes que no son fundamentales son el código y la ilustración de la carta. En el caso de Okugan tenemos cuatro tipos de cartas, así que vamos a ver cada una y ver qué aspectos son necesarios en cada una. En el caso de esta carta Evolución, hay varias cosas que son fundamentales, que son únicas en la carta y que hacen que sea posible jugarlo. Tenemos que tiene que ser una carta Heios, aquí está el atributo Heios, el título, la energía, el poder de eh, decir de quién es Evolución, en este caso de Hulkor Ultra, el nivel de daño y la habilidad especial cosas como la expansión de la que vienen, la, el código de rareza quién lo fabricó y la ilustración no son para nada fundamentales porque esto podría tener ot otra ilustración y no cambia en nada el efecto en el caso de una carta acción que son las más comunes ¿qué es fundamental como siempre el título porque el título porque el título te permite identificar qué carta es y asegurarte de que no es una carta inventada la energía el costo de energía que tiene que ser el mismo claramente el atributo qué tipo de carta es y el efecto de la carta ok la expansión Código, ilustración y estas cosas no son para nada necesarias. Seguimos con una carta flip. En este caso, igual que con las anteriores, título, energía y por último están las cartas héroe. De las cuales lo fundamental es nombre, energía, atributo, tipo de carta, en este caso héroe y habilidad. El resto no importa para nada. Pero claro, tú te estarás preguntando ¿y las cartas personaje? Pues claro, aquí tengo una y pues para verlas lo importante en una carta personaje es... El nombre del Bakugan, el atributo, los dos bakucor que mantiene claramente, el poder B, nivel de daño y alguna habilidad especial, el resto no importa. Oye, ¿podemos tener proxies de los Bakugan? Bakugan al ser un juego que requiere estas figuras esféricas, claro que puedes tener un proxy. Al fin y al cabo, lo único que importa en el TSG de Bakugan es la carta personaje. Por lo tanto, al hacer la carta personaje un proxy, el Bakugan que uses también va a ser un proxy. Eso sí, la única recomendación que yo doy es que si usas un Bakugan Ultra, uses un Bakugan Ultra. Como proxy y si usas un Bakugan Baku Core, Pues también uses un Bakugan Baku Core. Como proxy, ¿no? ¿Por qué? Porque esto afecta el lanzamiento. Y puede prestarse para que luego hayan como desacuerdos. En plan, no, si fuera un vacuan ultra no hubieras caído. Si hubiera otro tipo de vacuan no hubieras caído. Cosas así. Es cuestión de saber qué es fundamental en una carta. Y a partir de eso empezar a trabajar. Es mejor, y yo siempre recomiendo, que le digan a su oponente que van a usar proxies. Bueno, y ahora para mostrar cómo se hacen este tipo de cartas. No vamos a trabajar aquí porque pues este no es un espacio para trabajar. Sino que vamos a ir como al taller. Vámonos al taller. Bueno, y aquí ya una vez en el taller, vamos a empezar con los materiales. Bien, en primer lugar lo que necesitamos son cartas. O sea, las cartas eh, de las que nos vayamos a basar, ¿no? Es decir, si vamos a usar una evolución, pues usamos una evolución. Si vamos a usar una acción, pues una acción. Vale, que las cartas, sea cual sea de cualquier de los cinco tipos de cartas que hay en el juego, pues cualquiera, ¿no? Necesitamos como ya mencioné, forros para cartas. Estas se consiguen en cualquier tienda de TCG a la que vayan. Buscan forros tamaño estándar, a ver muy baratas y de cualquier tipo igual si tú dices no yo no voy a comprar forros lo que haces es que simplemente imprimes también la parte de atrás y la pegas y queda la carta por ambos lados pero pues siempre si pueden les recomiendo comprar forros nos Va a ahorrar mucho tiempo En mi caso Tengo este par de forros Que me sobraron Después de armar mi equipo Entonces tengo estos Cuatro forritos ahí de sobra Que voy a usar Para pues mostrarles ¿no? Necesitamos tijeras Unas tijeras No espectaculares Pero que sí nos ayuden Como para todo lo que hay que hacer Un esfero eh, Para anotar lo que hay que anotar Y tomar las medidas Recuerden Esos son como los materiales generales Que vamos a necesitar Si quieren hacer Las cartas de post-it Necesitamos muchos post-it ¿no? Las post-it que crean necesarios De cualquier color Eso no importa Necesitamos una regla en este caso no tiene que ser mayor de 15 centímetros y claramente papel puede ser papel de este reciclado que yo tengo o puede ser papel blanco, la verdad el papel la verdad, no importa mucho, para el primer método que vamos a ver, el papel reciclado está perfecto es de hecho mejor, así no maltratamos el ambiente, pero para el segundo como vamos a necesitar imprimir, entonces sí es mejor eh, que usemos papel pues blanco, no para que quede un poco más lindo. Vamos a tomar una carta en este caso voy a tomar de referencia a una carta que no use en mi caso voy a usar meteoric shield ya que es una carta que pues yo no uso no me sirve vamos a trazar a lo largo del papel todo el contorno del tamaño de la carta no dependiendo de la cantidad que necesitemos pues vamos a hacer distintas no en mi caso consort la necesito tres veces por lo tanto voy a, voy a hacerla dos veces porque pues ya tengo una no empezamos bien, ya tenemos aquí dos réplicas del tamaño de la carta, entonces ¿qué sigue? podemos hacer dos cosas aquí yo aquí ya tenía unas preparadas el primer modelo es este de aquí este modelo es el más sencillo solamente tiene el nombre, nivel de energía, tipo de carta que es y atributo y el efecto, ¿no? que es añadir un Bakugan del campo a un Bakugan abierto ¿no? aquí está, entonces verificamos que es el mismo, ¿no? y el segundo modelo que tengo aquí es el siguiente este es un poco más elaborado por decir algo, hay gente que si sí le gusta dibujar y quiera hacerlas entonces si a ustedes les gusta eso pues háganlo la verdad yo me quedo con esta porque es rápida sencilla y es para lo que se necesita como les digo sea linda o no la carta lo único que importa es la definición y los datos que yo les di entonces igual lo mismo tiene nombre energía eh, atributo aquí puse ellos acción y ahí está pues el mismo efecto no ahora con estos dos modelos es tan sencillo como hacer lo siguiente cogemos la carta que queramos reemplazar o que vayamos a usar para tener a consort vamos a meter la carta de tal forma que queden así y luego metemos las dos así y listo, ya tenemos a consort, un proxy de consort. Ahora vamos a hacer lo mismo con la otra. Cogemos la carta que queramos cambiar, la metemos y empujamos las dos. Y ya está, ya tenemos a consort. Ahora claro, yo les dije que también podía haber un modelo que era con Post-it. Para el modelo de los Post-it Es tan sencillo como hacer lo siguiente Anotamos en el papel el efecto De la carta que queramos con los datos que Necesitamos. Por ejemplo, Consort Voy a anotar aquí, Consort, energía De 3. Consort es una carta ellos y es de acción. Ahora editamos La habilidad, ¿no? Lo que haremos ahora Es tomar el pegamento del Post-it y pegarlo aquí Sobre la carta, de tal forma que nos quede Algo así. Tú dirás, oye, pero ¿y ¿qué tal si la persona piensa que es una flip, pues no mi amigo ¿por qué? porque por eso pusimos que es una carta acción, las cartas flip dice flip o volteo, aquí ya tenemos nuestra carta con consort 3 ¿no? lo que hacemos ahora es simplemente coger un forro de una carta, pues digo que son tan necesarios y metemos la carta toda aquí adentro y aquí ya está, es decir ya tenemos tres proxies de consort perfectamente jugables, ahora voy a mostrarles el segundo método que es uno de los más demorados por decirlo así y es este de aquí, es un proxy mucho más elaborado, con impresión Con, bueno, es mucho más tedioso Igual usando forros siempre De cierta forma, ya si vas a hacer Ese tipo de proxies es necesario que tengas Forros, puesto que si vas a empezar a jugar Ya en el mundo de Akugan sí o sí tienes que Tener forros para que tus cartas no se dañen Es necesario, comencemos wow. Bien, ahora voy a contar esta parte por aquí, ya que Para esta siguiente parte Necesitaremos ir a internet Recuerdo que esto, de hecho, puede ser Para los que no tengan La carta en físico o sea, yo en mi caso tenía consort, pero la tenía en físico también. Para los que no la tengan en físico, pueden hacer esto también para sacar la imagen de pues, donde lo necesiten. En primer lugar, nos metemos a Google y buscamos Bakugan Battle Planet All Cards. En mi caso, voy a buscar la expansión de, de Battle Brawlers y nos metemos a Bakugan Wiki. Donde pues vamos a ver que encontramos todas las cartas que hay por lo menos de esa expansión en una muy buena calidad Y además pues con todos los datos que necesitamos En este caso voy a buscar de eh, Sky Sim, porque es la que pues necesito para el ejercicio ¿no? Así que busco de Sky Sim, la encuentro y lo único que tenemos que hacer es copiar la imagen Ahora nos pasamos a Microsoft Word. ¿Por qué Word y no PowerPoint? Estuve probando con PowerPoint, pero es muy complicado que las medidas que tú digas te las den en impresión. Mientras que con Word, el tamaño que dices de la imagen es el mismo que te imprime. Pegamos la imagen en Word y ahora nos vamos a formato. En formato, cliqueamos esta pestañita de aquí. Esta pequeña pestañita, esa, esa, esa de ahí. Y lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a señalar que no queremos que, nos, que el aspecto, o sea, que el... Que se mantenga las mismas dimensiones Que pues hombre normalmente se mantienen ¿no? Lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a definir Una altura de 9,1 centímetros Y una anchura de 6,5 centímetros. De por sí, las cartas mien... 8,9 de altura por 6,4 de anchura. Pero eh, me di cuenta que por lo menos mi Word... Me permitía tener ese mismo tamaño... Desde 9,1 por 6,5. Así que pues por eso yo escojo este tamaño, ¿no? Bueno, una vez ya se ha reajustado... El tamaño de nuestra carta... Lo que tenemos que hacer es... Copiar y pegarla las cantidades de veces... Que pues la necesitemos. Y pues ya una vez la tengamos las veces que, que queramos... Lo único que tenemos que hacer... es es ir a archivo y en archivo pues ya darle imprimir bien chicos y aquí tenemos lo que imprimimos que son estas dos copias de sky sim porque si sí la quiero jugar a tres entonces que tenemos que hacer primero asegurarnos que coinciden con el tamaño de una carta normal entonces y la ponemos aquí y como nos podemos dar cuenta coinciden las cartas, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Recortar estas cartas. Listo, aquí ya tengo una recortada. Como pueden ver, es súper delgadita, súper enclenque. Eh, muchos se pueden estar preguntando... Oye, por qué tengo que tener las cartas? Bueno, es muy sencillo. Las cartas se necesitan para que tú puedas tener o sea para que a la hora de jugarlo tenga la misma digamos como rigidez de una carta si metiéramos el papel y aquí no y el forro así nomás como pueden ver es muy muy suave por lo tanto que no es lo que haría si tuviera una carta adentro cuando ya tiene la carta adentro entonces ven que ya no es tan eh, flexible y pues obviamente ya tiene pues la densidad de que debe tener una carta ¿Por qué no se imprime ni en cartulina ni las hago en cartulina? Porque la cartulina hace más gruesa la carta. Lo que puede prestarse para que luego se entienda o para que luego piensen que como era de cartulina tú sabías dónde estaban tus cartas y así. Es mejor así con papel nomás. Entonces ya tenemos aquí esta recortada y ¿qué hacemos? Tomamos la carta que ya no usemos. Ya. Entonces vamos a ponerla aquí junto con esta. Alguna gente lo que hace es que las pega así tal cual. Pega las cartas, a mí no me gusta porque de pronto en algún punto necesito Lights Word, entonces no, no la pego o la voy a cambiar o así. Y lo que hago es que cojo la carta, la meto en el forro, meto las dos cartas así como hicimos con otra carta y listo, ya tenemos aquí The Sky Sim. Una carta que parece auténtica y parece Normal. Y bien chicos, estas son las Cuatro formas de hacer un proxy eh, Espero que les haya gustado mucho, como pueden ver Esto es más que todo para el juego, para las cosas que, que que pues es más como Para probar deck y cosas así No es tanto como para coleccionar, porque al fin y al cabo Pues eso no es tanto de colección Es más bien como para que tú mires, llegues, pruebes Con alguien qué tal va tu deck y a partir De ahí tú digas, bueno si sí me quedo con esta carta O no, mejor no me quedo. Bueno, eso ya depende De cada quien. Pero bueno chicos, díganme ¿Cuál es el modelo que más les gusta? El Primero, que es con post-it, el segundo, que es con papel pero muy simple, el tercero, que es con papel pero un poquito más elaborado, o el cuarto, que es pues ya con impresión y así. Y pues a partir de eso, pues también mándenme los proxies que ustedes hagan porque me encantaría verlos. Así que bueno, chicos, esto sería. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Recuerden dar like, comentar, compartir y suscribirse. Y nos vemos en otro video. Adiós.